Hoy te mostraremos cómo realizar una configuración básica y avanzada en el CFDI 4.0 del SAT. Una vez que hayas iniciado sesión con tus credenciales correspondientes, daremos clic en Generación de CFDI y elegiremos la configuración de datos versión 4.0. Cuando finalice la carga, ubicaremos en la parte superior derecha una rondana. Daremos clic en ella y nos mostrará una lista donde podremos elegir realizar una configuración básica, avanzada y una configuración de datos del emisor. Para comenzar, iremos a Configuración de datos del emisor. En este apartado, podremos modificar los datos de nuestra factura, es decir, el nombre o razón social, procurando que sea el mismo que se tiene registrado ante el SAT. El nombre comercial y adicional, puedes agregar un logotipo de tu empresa o un logotipo personal para que aparezca en el CFDI. Cuando tengas todos estos datos, simplemente da clic en el botón guardar para finalizar. Ahora iremos a la configuración básica, en esta sección podremos modificar varios aspectos. Por ejemplo, el régimen fiscal. Si tienes más de un régimen, podrás seleccionar cuál será tu favorito o el más común para que aparezca en el CFDI y puedas emitirlo con este. Para agregar un nuevo régimen, selecciona de la lista desplegable y da clic en el botón Agregar, y luego selecciona como favorito. También podrás eliminarlo dando clic aquí. En Tipo de factura, podrás agregar los tipos de factura que te gustaría visualizar o los más comunes que utilices. Puede ser ingreso, egreso, pago, traslado y nómina. Podrás agregar favoritos y eliminarlos como lo hicimos hace un momento en el régimen fiscal. El código postal de igual manera podremos agregar un favorito si existen sedes o sucursales. En este caso solo tenemos una matriz y para configuración propia no lo agregaremos. En moneda podremos agregar más monedas dependiendo la divisa en la que nos paguen los clientes. Para nuestro caso solo será peso mexicano. Para las formas de pago, podremos agregar favoritos o los más comunes que utilicemos, ya sea transferencias pay, efectivo, tarjetas de crédito y débito, por mencionar algunas. En método de pago, solo podrá ser pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. De igual manera, podremos agregar un favorito, pero recomendamos no colocarlo para elegirlo directamente en la elaboración de cada CFDI. También, podremos agregar productos o servicios que ofrezcamos, para que estos aparezcan en la generación de CFDI y solo tengamos que seleccionarlo. Para agregarlo, solo damos clic en el botón Nuevo y escribiremos los datos necesarios. En Producto o Servicio, colocaremos la clave de Producto o Servicio. En Descripción del Producto o Servicio, colocaremos el concepto de lo que vamos a emitir. En Unidad de Medida, colocaremos la unidad en la que se mide ese producto o servicio. En valor unitario, se colocará el precio sin impuestos y al final el régimen del cual emitiremos el CFDI, luego da clic en el botón agregar, podremos editarlos y eliminarlos si es necesario, de la misma manera podremos agregar clientes frecuentes con los datos fiscales más básicos, es decir RFC, nombre o razón social uso de la factura y opcionalmente el correo electrónico de nuestro cliente. Al tener todos estos datos, daremos clic en el botón Agregar cliente. De la misma manera se irán agregando en una tabla, podremos editarlos o eliminarlos si es necesario. Ahora iremos a la configuración avanzada. En esta configuración podremos seleccionar los campos opcionales que queremos que se muestren en la generación del CFDI serie y folio, condiciones de pago, números de identificación, facturas relacionadas y descripción de la unidad. Más abajo, podremos agregar complementos de la factura. Aquí encontraremos la más actual, que es el complemento carta porte. También leyendas fiscales, INE, impuestos locales, nóminas, pagos en especie y comercio exterior. Finalmente, podremos establecer importes máximos para los siguientes tipos de factura. Ingreso, egreso, pago y nómina. Esto dependiendo de cada persona u organización. Cuando tengas todo listo, daremos clic en el botón Guardar. Y así es como realizamos la configuración de un CFDI en la versión 4.0. Gracias por formar parte de Familia Census.